No olvidemos que la semana pasada hubo mucho movimiento con respecto a Venezuela, con respecto a Cuba, con respecto a Nicaragua. ¿Qué pasó? El pueblo se sublevó. Y el pueblo unido, mire, va a pasar lo que pasó en, en Portugal cuando existía la realeza. ¿Y qué pasó? Se unió todo el pueblo con una rosa y derrocaron esos bandidos. Porque finalmente, llámese presidente, llámese primer ministro, llámese rey, llámese marqués, llámese... Bueno, lo que sea. Si roba y ataca el bienestar del pueblo es un ladrón común y corriente, es otro bandido más. Y eso es lo que está pasando acá. Es, es inaudito ver cómo se valen de artimañas para sacar todo esto de una forma diferente, hacerlo ver de otra forma diferente. Porque mire lo que dijo Diosdado: que los cubanos no estaban. Manifestándose, sino que estaban era celebrando la Eurocopa ¿Será cínico? Es que son descarados ¿O Se valen de todo Claro que si, se, si lo hizo Fidel Castro Y posteriormente lo hizo Chávez Y ahora lo está haciendo Nicolás Maduro De coger un crucifijo y mostrarlo Y en el nombre de Dios Pues si, si utilizan el nombre de Dios Para hacer las barbaries que están haciendo Pues todo se puede esperar de ellos Pero ojo La gente ya no aguanta más La gente ya no traga entero Primero hay un dicho que dice, pendejo no es el que silba, sino el que voltea a mirar. Y aquí estos están jugando a la psicología inversa. No se puede caer en el juego de ellos. ¿Por qué? Porque bien sabemos que si está pasando eso y si, y si Nicolás está mandando gente para Cuba y a la vez para Nicaragua y se están entrelazando ahí y están buscando aliados, es porque temen algo. Ellos saben, el que tiene rabo de paja no se arrima al fuego. Es así de sencillo. Nicolás está valiendo de lo que sea para tener aliados, ya que últimamente las cosas no han salido como él ha querido. Por eso el régimen de Maduro confirmó una reunión bilateral con el canciller argentino donde supuestamente afianzamos las relaciones de hermandad. Ay, tan lindos ellos Porque sabemos que la posición de Argentina también ha sido endeble El mismo Diosdado lo dijo alguna vez Ese señor es como tibiecito A veces va en contra de la dictadura Y a veces a favor de la dictadura A veces es como tibiecito Y esos tibiecitos eh, da asco, no sirve para nada El canciller chavista Jorge Arreaza Dio detalles del encuentro de, con Felipe Sola en México antes de la cumbre de la CELAC, la reunión sucedió un día después de que prestigiosas ONGs revelaran más de 800 ejecuciones extra extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad de la dictadura chavista en lo que va del año. Es que no estamos hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres. Estamos hablando de más de 800 ejecuciones extrajudiciales. Esto es una barbarie. Ahora, ellos les toca seguir jugando cochino ¿Por qué? Porque están entre bandidos Porque, Y los bandidos, este le dé favor a este y este a este ¿Por qué Nicolás no confía en, en, en Diosdado si es el, el segundo al mando? ¿Y por qué Diosdado no confía en Vladimir? ¿Y por qué Vladimir no confía en Nicolás? ...y porque todos son bandidos... ...y entre bandidos no se puede ni siquiera dormir... ...les toca con un, oso, un ojo cerrado y el otro abierto... ...porque cualquiera de ellos lo puede traicionar... ...aquí vamos minuto a minuto... ...diciéndoles lo que está aconteciendo... ...sobre todo en este momento... ...en Centroamérica y Sudamérica. ...con la posición de los regímenes... ...especialmente Venezuela, Cuba y Nicaragua... ...pero antes de eso los invitamos a que se suscriban... ...a nuestro canal... ...leen like, activen la campanita de notificaciones... ...y compartan con todos tus amigos en las redes sociales... ...para que podamos hacer cada día más fuertes en la noticia y que como los colegas que tenemos no los dejan hablar nosotros sí podemos hablar y hablamos con la verdad hablamos escueto hablamos grueso somos los chismosos pero por qué ¿Por qué no llaman los chismosos? Porque estamos hablando con la verdad y estamos diciendo lo que realmente está pasando. El régimen chavista promocionó mucho este evento en la Ciudad de México a la víspera de la 21 primera reunión de cancilleres de comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAT que aconteció en estos días. Muy probablemente hayan hablado sobre la situación en Cuba en el foco mundial por la brutal represión de la dictadura castrista a las históricas protestas desatadas el 1 de julio pasado. Mientras el chavismo hizo una defensa explícita del régimen cubano, el número 2 del Partido Social Unido de Venezuela, el PSV, Diosdado Cabello, llegó a decir que los cubanos no se estaban manifestando, sino que estaban festejando la Eurocopa. Es que son cínicos. Esto le da uno hasta, hasta pereza de las boas que dice tipo. Fernández evitó, ojo, porque mire cómo está la Argentina. Fernández evitó el tema afirmando que no conocía exactamente la dimensión del problema en Cuba. ¿Por qué? Porque él está de tibio. O sea, a ratos está a este lado y a ratos está este lado. Entonces, como que esas personas así, es mejor tenerlas por allá guardadas en el, en el cuarto de San Alejo. Ahora, si miramos tanto Chávez como Maduro, nunca cumplen las promesas en la antesala de sus diálogos, mostraban una carita de santurrones, allá, recuerda cuando llegó Bachelet, todos blancos. Mejor dicho, ellos no hacían orina, sino agua bendita. Éramos unos, unos tirabecitos, estilo reinas, beso para allá, beso para allá. Pero cuando montaban en la olla a sus contertulios, lo que soltaban era fuego que consumía las esperanzas de aquellos ingenuos que caían. Mi abuelo decía, primero se acabará la alabaza que los marranos. Y es casi así, igual de estafador la fe pública era también su mentor, Hugo Chávez. Prometió y prometía para solo mentir. Engañar y burlarse de la gente. ¿Se acuerdan de aquella escena donde Chávez sale apretando una imagen de Jesucristo en sus manos con esa fe sin duda muy enternecedora. Pero eso duró solo unos instantes porque esa irradiación de misericordia fue fugaz. De repente reapareció el Chávez iracundo ordenando detenciones arbitrarias, invasiones de fábricas y asaltos a medios de comunicación. Así era Chávez y así es el cínico de Maduro. Es así de sencillo. Mentirosos como ellos solos. Nunca han honrado un ni una letra de esos acuerdos suscritos después del final de cada diálogo. ¿O no? O muéstremen uno. No pasa nada. Por eso, esta vuelvo y digo, no pueden caer ahorita en el juego de las próximas elecciones porque están jugando lo mismo en este momento Venezuela que Nicaragua. Pero aún así, ya el pueblo no cree en las dictaduras. Ojo, el pueblo, que es el que manda realmente. Si Cuba está en la calle, España también. Ojo, se unió otro al, al, al Sancocho. Masiva manifestación en Madrid contra la dictadura castrista. Miles de manifestantes vestidos de blanco salieron a las calles de la capital española para exigir sus derechos y libertades en la isla en, la so en solidaridad con las recientes protestas. Todos gritaban a una sola voz, si Cuba está en la calle, nosotros también. Una multitud de manifestantes, muchos de ellos cubanos, reclamaron este domingo en Madrid Libertad y democracia en Cuba en apoyo a las últimas protestas sociales en este país. No nos callarán. ¿62 años de una maldita dictadura y no te enteras? ¿Cuba libre o oh, stop represión? Desde el corazón de Madrid, proclamar que en Cuba la juventud ha dicho se acabó esta farsa, se acabó esta vagabundería, se acabó este régimen. Afuera, el régimen de Cuba. Los mismos modos operandi que Cuba, Venezuela y Nicaragua utilizan. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos también condenó la detención del séptimo candidato presidencial opositor en Nicaragua. Y exigió a Ortega que libere a los presos. Mira, hacen exactamente lo mismo. Los dejan participar... Y cuando ya esto, entonces llegan y los inculpan, que son paramilitares, que son eh, que pertenecen a grupos extorsivos, que son mandados por los y Mejor dicho, utilizan cualquier maniobra para mandarlos a la cárcel. Las detenciones de Noel Vidaurre, séptimo precandidato presidencial, y Jaime Arellano eh, Comentarista político además reitera su llamado urgente al Estado de Nicaragua a liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente y a restablecer las garantías para el pleno goce de derechos civiles y políticos en particular de quienes aspiran a cargos de elección pública. Yuri Chun, jefa de la diplomacia estadounidense para América Latina, escribió en Twitter el día que los votantes nicaragüenses confirman su inscripción en el padrón, Ortega y Murillo arrestan a otros dos opositores, vuelvo y digo, juegan el mismo modo operandi, juegan la misma psicología inversa, vuelvo y digo, estamos en el siglo XXI ya no caigamos en el juego de estos bandidos. Porque ellos quieren es atornillarse en el poder a, a costa de lo que sea. Ellos se involucran. No olvidemos lo que ha pasado en Venezuela cuando han cogido a los opositores que por un lado los cogen y por otro lado les están metiendo armas y drogas y no sé qué más vainas para tildarlos de terroristas y, y de traidores a la patria. Esa es un, eso es un modo modos y que ellos tienen para sencillamente acabar con lo que ellos tienen de competencia. Mira... Pasa en Venezuela ahorita con las elecciones que ya cogieron a, a Freddy Guevara, ya han cogido a otros y lo que pasa ahorita aquí en Nicaragua que ya es el séptimo que cogen que era aspirante presidencial, claro, es la única forma para que Ortega pueda ganar, si no tiene con quién disputar pues sencillamente va a quedar otra vez reelegido. Esa es la cochinada que manejan los, las dictaduras y a eso es lo que le está apostando el pueblo. Por eso aquí vamos a seguir minuto a minuto para llegar hasta el fin de esto. Y yo creo que son pocos los días para dar una muy buena noticia con respecto a, a Venezuela, con respecto a Cuba y con respecto a Nicaragua. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.